Chicos, acaba de salir el icono más 85. Va por menos de 86. Pueden salir cosas. Pueden salir cositas. Tendréis ahí una imagen de las cosas que pueden salir en este sobre. Interesante, ¿vale? Icono básico con máximo 86. Primero los sobres ruinitas. Obviamente aquí puede salir otro icono. Cundiría. Me cundiría. Hostia, sí. sé cree que lo está grabando. Cunde. No, cunde. Checa. Nah. Ojo. DJ. DJ Mario. Ah. Che. No la descarto porque me da esta pena. Vale, chicos. Mezcla de jugadores oro premium. A ver, Chicos. Eh. ¿Sí? Insigne, lo he metido Bueno, esto lo voy a mandar para arriba Y todo esto a su casa Vale, perfecto Voy a chapar O sea, va a ser escondite, obviamente No soy tan tonto Va a ser escondite Ya, No voy a mirar Voy a chapar No vais a ver nada ¿Vale? luego no, no en la tos Porque digo, esto va a ser para el bien Lo voy a abrir 3, 2, 1 Está dividiéndose. X, X, X, X, X, X, X, X Guardar, guardar, guardar X, X, guardar, guardar, guardar Ya está ¿Te imaginas que ahora lo metes a rápido? Vale, ya está. Chicos, lo tenemos. Madre mía, tu madre mía, lo tenemos. Estoy muy nervioso. Vale, empezamos con lo último. Vale, más o menos... Bueno, voy a ir viendo las que yo sé. Eh, Ucrania, sí hay uno. Ucrania hay uno. Vale. A Ucrania no hay, ¿no? Sí. No, no, igualmente sé, sé cuáles son. Vale, aquí nada más. No es que vivirlo. Senegal no hay. Serbia sí. No hay ningún... No, Senegal no. Mané, me raya muerte, pero para. Mané y cono. Sé todo el, sé todo más o menos, sí. Así ah, si me equivoco es por locura. ¿Suecia es, hay? Es, eh, mira, ¿cuál es el país de 100? No, pero el 100 es otro. Suiza no hay. Vale, esto ya está. Ya, pero que, Países el... Bajos, luego lo miro. No sé cómo se llama ni el país de 100 Sí, sí, de... que yo, yo sé cuáles son, yo sé cuáles son. Va, República Checa, no por favor. Nada. Uf. Es que no es que no. No es un no por favor de decir no por favor. Pero, por si acaso. ¿Rumanía? No, esto sí que no. Vale, ni de coña Rumanía, ni de coña. Pero nada personal, coño, que es que es malo ya. República de Irlanda, no, por favor, malísimo. Es malísimo, perfecto. Vale, ya está. Calla. Vale, eh, De aquí nada, de aquí nada. México, por favor, no. No está tan mal, pero no. Nada. Quiero ir a, a por lo top. A por lo top. Mmm. Nepal, Nigeria. Nigeria no puede ser ya porque han quitado cocha. Lo han metido en esto. Nueva, Nueva Caledonia es igual que Francia, tú. Vale, siguiente. Eh, Hungría no puede ser, creo, porque no es, no es la media. O sea, no, no tiene más. Irak, Irán. Islanda del Norte tampoco puede ser. Si fuera best, me rapo. De aquí creo que nada más. Japón, ni de coña. Ah, lo han quitado, lo han quitado, verdad, lo han quitado. Nos han quitado. Eh, al pobre Nakata, que ya era un meme Entre los iconos malos, y lo han quitado ya por fin De los iconos, sí, exacto Dinamarca, no, por favor, nada Perfecto, no quiero porteros, no me sirven Bueno, en verdad me servirían para la química, pero ya os digo, no me apetece Escocia, creo que no, no está, Darglis. Uf, ¡Qué susto, tío! ¿Darglis está? No te sale. Vale, Finlandia, no, por favor Creo que no está, pero vamos a chequear ¿No? ¡No! ¡Bien, chicos! Sí. Es tocho, es tocho, vale, perfecto Seguimos Francia, Gabón, Gales, no, por favor quiero que no hay de Gales, creo que son media alta Son media alta España está en el top 9 Vale, esta es, quiero, Guinea Guinea, no es no. Guinea, es la otra Es la otra, es eh, la otra Grecia, nada, Gibraltar, gana, gana Hoy gano, hoy gano Oh, qué susto Qué susto, qué susto, qué susto Sería muy experta, o sea, es de los mejores eh, no Camerún, que creo que no está de todo Qué susto me ha dado. No está esto, Camerún nada. nueve. Costa de Marfil, Costa de Marfil no por favor. De bro. A Jaime, llega ya top 9 por Holanda, por favor. Me va a dar algo, bro. Espera <risa> que, espérate, que te espera, que te espera. <ríe> espera que quedan todavía. No, ¿Te, te, Creo pero, que aquí no queda nada. Creo que aquí no queda nada. No pero, queda pero, nada. Deja, deja ¿dónde Alemania, Andorra, nada. O sea, a nada. Alemana, nada. Terrorista. Vale, empezamos con la peor, para mí. Que podría salir. Italia. ¿Holanda? Sí, bro eh. ¿Metemos Holanda? Mete Holanda 3, 2, 1 No está mal, no está mal, no está mal, no está mal No está nada mal No está nada mal No está nada mal No está nada mal Para lo que podía haber tocado, no está nada mal está de locos Está de locos sí. Es verde, es verde ah, ¡Let's go! Vale, se firma, firmamos Nos ha costado literalmente las cosas que tenía el club 346.000 monedas Firmadita Panel, Puede panel? Estar, estar bugueado, Handanoi ¿O black? No oh, Jimmy Vale. Te dejo de compartir, ¿eh? Hace falta, yo me, yo me tapo los ojos. Tío, ya lo tengo en mi club, bro. Ya está, vale. ya, está dentro, ya está dentro. No digas ningún nombre de ningún jugador en ningún país, ni se te ocurra. Hay región. Al último, vale. vale, tranquilo. Te voy a la Z. Ay, ay. Es un golpe ya. Vale. Eh, aquí hay algo uno. Pero, pero, Ucrania, vena. Ucrania está, creo que. No Ucrania no, no, no, Ucrania no. Ucrania no. Gana, a lo mejor. Vete, vete no, pero déjale, déjale. Senegal no, Serbia. Serbia, que es el central. Central No, Países Bajos no que para el final. Eh, ponte. Baja, baja. ¿Polonia? No, no Polonia no. no. Te digo, sí, yo, te, te digo yo, te digo yo. Eh, República Checa, Peter Cech. Eh, no. Por favor, Rumanía también. Rumanía también, no, Haji. Eh, eh. De República Checa también estaba Nesbeth. República de Irlanda. No, ruso creo que no hay. República de Irlanda. Eh. Eso esa, esa era basura de cojones. Argentina está nueve 9, ¿no? Sí, todo eso, México, México, está bien, pero a ti no te renta nada Vale no te, a, a, a, Para mí me hubiera rentado, pero a Nebu nada Es que ahora que lo pienso, bro, ¿a ti qué te renta? ¿A Nebu? por pues muchas cosas, bro La, eh, Tiene tiene cositas Mira, por que... Ejemplo, Yo creo que... Un Quieramos central el... roto, un central roto icono, ¿sabes? Sí, eso sí, eso sí. Un Ferdinand No, no, no, no, no. Inglaterra no, Islanda del norte tampoco, que esta vez, pero es tochísimo Islandia No, no hay vale. Sí, uh, no Islandia no hay, no hay, no hay vale tiene, ¿tiene marca, portero es Michael no, favor, tío. no. Vale. perfecto perfecto portero no queremos vale tienes por aquí al pana al pana panita gana Ay. Vale, vale. vale chicos si sale gana le renta pero no tanto o sea es un rentón rentaica Sí. Vale. No es renta, no, no, no, no, no, no renta, no rentaba. El texto, dejamos el texto Dejamos el texto, vale, empezamos con Quiero España, ira, ¿vale? voy directamente a Vieira ¿En serio? No te las, ¿no te sí. las reservas Vale, sí. táctica de Nebu 3, 2, 1 Blank, Blank. Bueno, vale, está, vale. De, está de loco, está de loco Nos ha tocado jugadores muy parecidos, eh Es un MC ¿Cuánto vale en futbol? Lo voy a mirar ¿Cuándo? yo Blank vale 325 Literalmente ¡No! Hemos eh, Nos ha tocado jugadores y historia, prácticamente historia. Chicos, cómo renta venir las recompensitas de, vale, de iconos digo con Neus? O sea, digo una cosa, mensaje para la gente que esté viendo el vídeo. A nosotros nos ha rentado mucho, pero si tenéis pocas monedas, no lo recomiendo, eh. Es basura, eh. Nos ha rentado de milagro. O sea, nos hemos de sacado. Milagro. Realmente nos hemos sacado cientos capos, Leo, así. Pero, de milagro. Y aparte, estos iconos, ya os digo, en dos meses están fuera. O sea, inutilizables. Ahora mismo, pues, por ejemplo, Nebu se podría ir a quitar a Kanté o Blanc de no, Central. Yo me Militar de. Pues. de central. Os iremos diciendo cómo van, pero ya os digo. Esto tiene pinta de que nos ha rentado muchísimo. Así que nada, espero que os haya encantado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chicos. Adiós.